presentación de esta noche. Muy buenas noches, mi nombre es Boris Darmon, doctor en psicología educacional y tutorial, especialista en liderazgo y coaching ontológico profesional. Un gusto de estar esta noche con cada uno de ustedes desarrollando nuestra tercera conferencia sobre líderes de impacto. Es nuestra cuarta serie de conferencias y sin duda muchos de ustedes ya han gustado algunos de ellos y si no lo pudieron ver en nuestro programa en vivo lo pueden ver en Boris Darmon, canal donde tenemos allí una serie de videos espirituales, algunos de negocios y también relacionados con el liderazgo de nuestros proyectos personales. Aquí no hablamos de negocios específicamente, aquí hablamos de cómo liderar nuestros proyectos, proyectos familiares, proyectos de negocios también, proyectos educacionales. ¿Quién sabe un proyecto de realización personal y desarrollo del alcance que muchas veces queremos nosotros como personas eh, crecer, desarrollarnos en el mundo eh, social, económico, eh, cultural. ¿Quién sabe algunos conceptos que nosotros deseamos eh, acrecentar a, nuestra, a nuestro diario vivir se desarrollen en este proyecto de la Escuela de Liderazgo? Como dijimos el día de hoy, estamos terminando la tercera y última serie de las tres conferencias relacionadas con líderes de impacto. Y esta noche, como en las noches anteriores, también haciendo un repaso de lo que hemos tratado, en, el primer, en la primera conferencia, ustedes lo pueden ver en Darmon, canal en YouTube, hemos tratado acerca de cómo impactar nosotros mismos con nuestros cambios individuales, con la capacidad de autoliderarnos, de desarrollar nuestras capacidades y entendernos dentro del espectro del liderazgo. En segundo lugar, en la segunda conferencia hemos tratado de cómo nosotros podemos proyectar, hacer un grupo de impacto a través de otras personas, cosa que muchas veces nosotros no lo hemos logrado porque no tenemos una buena relación con nuestros equipos, o si formamos parte de un equipo, no necesariamente cumplimos un rol importante dentro de él que nos permita proyectarnos y desarrollar proyectos juntos a los otros que están en, nuestra, en nuestro entorno. Por esa razón, es importante ahora elevar nuestra conferencia al área de la productividad o la efectividad. y Permítanme ustedes compartir mi presentación de esta noche para que ustedes puedan conmigo poder hacer un seguimiento de lo que realmente queremos decir y por supuesto eh, desarrollar los temas del día de hoy. La Escuela de Líderes es una escuela creada con el objetivo de ayudar a las personas a conocer mucho más acerca de aquello que les permita hacer impacto en su vida. Ninguno de nosotros, cuando nacimos, nacimos líderes, pero sí nacimos potencialmente para ser líderes. Toda persona que nace potencialmente para ser líder puede desarrollar ese liderazgo en el transcurso de su vida. Conforme van pasando los años, vamos desarrollando conceptos relacionados con nuestra profesión o con el aprendizaje educativo. En el campo de la acción, a partir de los 14, 15 años, comenzamos a hacer ciertas actividades con nuestros padres o en el entorno en el que nos encontramos comenzamos a desarrollar ciertas actividades que nos permiten proyectarnos un poco más a la sociedad. Comenzamos a relacionarnos con señoritas o con jóvenes, comenzamos a relacionarnos con compañeros en la universidad, y luego de los 17, 18 años, ya miramos el mundo desde una perspectiva preprofesional o profesional. Terminando nuestra carrera, comenzamos a mirar el mundo dónde podríamos nosotros ubicarnos de acuerdo a las especialidades o a los estudios que hemos realizado. Y sin embargo, cuando entramos en el círculo profesional, no encontramos necesariamente, voy a decirlo de diferente manera, no nos encontramos muchas veces y finalmente terminamos diciendo, ah, esta no era mi profesión. O si nos encontramos y somos parte de un equipo, vemos que nosotros somos novatos y finalmente terminamos siendo influenciados por los demás. No está mal recibir influencias de los demás. Lo que está mal es no desarrollar un proyecto individual dentro del equipo que permita hacer impacto a través de ellos. Está mal muchas veces que nosotros creamos que formando parte de un equipo no tenemos nada más que hacer que obedecer órdenes. Todo líder que forma parte de un equipo y quiere impactar en los demás tiene que conocer a sus miembros de equipo aunque no sea él el líder específicamente en este momento, pero conocer a los que son parte de su entorno para poder trabajar junto a ellos, implementar o complementarse con las ideas que pueda tener en el camino del aprendizaje. En esta tercera parte, diremos que en el liderazgo, el impacto de un líder puede hacer crecer un proyecto de tal modo que se convierta en una solución efectiva para personas, y proyectos de gran envergadura. Es decir, si nosotros desarrollamos un liderazgo individual de impacto, nos damos cuenta de nuestras capacidades y nos introducimos en el mundo donde nosotros podemos formar un equipo, y a través de ellos desarrollar proyectos, desarrollar eh, capacidades de equipo, no solamente de personas, esto es necesario no solamente concatenar aquellas personas que forman parte del equipo, sino también llevar eso a la efectividad, al crecimiento de las personas y, por supuesto, al engrandecimiento de nuestros proyectos para tener mayor compromiso y mayor influencia en el mundo que nos rodea. En este campo, entonces, hablaremos ya no de liderazgo solamente de grupos o de equipos, ya no hablaremos del liderazgo personal, sino cómo nosotros podemos hacer un liderazgo gerencial efectivo de impacto. ¿Y por qué le llamamos gerencial? No le llamamos gerencial por el cargo de ser gerente de una empresa. Estamos hablando del concepto de gerenciar con R. Gerenciar de tal manera que podamos desarrollar un trabajo efectivo que no solamente desarrolle personas, sino también que desarrolle proyectos que sean aplicativos y que tengan resultados. Cuando una empresa busca un administrador para formar parte de él y dirigirlo, no está buscando a cualquier persona, está buscando a una persona de impacto. En la compañía en la que yo estoy haciendo mi emprendimiento, para las personas que nos visitan de otras compañías, de otros emprendimientos, les digo que yo formo parte de la compañía Novatec. Novatec es una compañía que tiene un gerente, la señora Cintia Petio, por ejemplo. Esta señora lo que procura es gerenciar un proyecto que permita a las personas que se asocian, que forman parte de su equipo, que ellas puedan lograr objetivos individuales, pero al mismo tiempo que puedan lograr objetivos de equipo. Les hablo desde esta perspectiva porque muchos de ustedes seguramente se estarán preguntando de qué proyectos habla el doctor Boris cuando nos habla acerca de gerenciar un proyecto que sea efectivo y que sea de impacto. Les estoy hablando desde la experiencia de una persona que tiene 40 años como trabajo, con mi trabajo profesional en las conferencias, gerenciando instituciones, liderando proyectos de departamentos a nivel nacional e internacional. Les está hablando una persona que se preparó con el objetivo de poder desarrollar proyectos que tengan no solamente impacto, sino que sean efectivos y resolutivos. Cuando he sido maestro en las escuelas, cuando he sido director de una carrera, cuando he manejado proyectos sociales, cuando he desarrollado algunos proyectos de impacto o nuevos como por ejemplo eh, comedores eh, auto, autogestionarios, donde no necesitas tú ponerle dinero todos los días para poder alimentar un proyecto y mantener a una comunidad en momentos de crisis. Me fui a la universidad para estudiar un poco el tema de la mediación y resolución de conflictos, porque creo que el ser humano requiere un poco ese tema y por esa razón he querido gerenciar no solamente proyectos teóricamente probables, sino también pragmáticamente realizables en algún momento me picó el pequeño bichito de la del coaching entonces me puse a estudiar esa carrera y tuve el privilegio de dirigir proyectos de coaching no solamente en un sistema de grupos de personas que trabajan en un proyecto eh, de una empresa o empresarial sino también proyectos de personas que necesitan cambios orientaciones objetivos en su visión individual, de tal modo que puedan lograr algunos objetivos en la vida que de otra manera no lo hubieran hecho. ¿Por qué les comento un poco acerca de mi trabajo? Porque gerenciar en el liderazgo es promover un trabajo coordinado a través de relaciones entre los líderes que dirigen un proyecto administrativo y sus dirigidos o otras partes interesadas. También el liderazgo gerencial, efectivo, proporciona una estructura a través de la que se fijan los objetivos de la institución y se determinan los medios para alcanzar esos objetivos y supervisar el desempeño. Cuando Cintia Petio me habló de su proyecto y vi cómo ella puede alcanzar objetivos, pero al mismo tiempo supervisar el desempeño para darle sostenibilidad a su proyecto, me encantó. Cuando tuve el privilegio de ser subdirector de un programa de liderazgo en una institución religiosa, una universidad religiosa, y llevar a cabo un proyecto en el cual se establecen objetivos, pero muchas veces en la ejecución no se alcanzan, me propuse alcanzar esos objetivos delegando liderazgo a cada uno de los que participaban en mi proyecto. 280 jóvenes entre 17 y 20 años formaban parte de mi proyecto. Al cabo de seis meses, el trabajo de supervisión, de monitoreo, trajo consigo resultados que finalmente fueron impresionantes para la carrera que se establecieron como proyectos modelo para los siguientes. Entonces, cuando tú tienes un proyecto en el cual quieres alcanzar objetivos, necesitas gerenciar. Tuve el privilegio en el año 2012, 2013, perdón, ser invitado a un proyecto para trabajar en un proyecto de recuperación de jóvenes en conflicto delincuencial, dirigidos por la señora Dorita, una fiscal superior que trabajaba en prevención del delito, me hizo parte de su equipo durante casi cuatro años. Durante el último año tuve el privilegio de trabajar junto a ella y hacer la parte ejecutiva entre la administración y los dirigidos. 147 fiscalías de la nación a nivel nacional, trabajando el proyecto y con algunas otras municipalidades que también se unieron a nuestro proyecto, considerando a estas como las otras partes interesadas. Si tú quieres ser un líder de impacto, tienes que formar una estructura que fije en objetivos de una institución y al mismo tiempo se den los medios para alcanzar los objetivos, pero no puedes simplemente darle los medios Tienes que hacer un trabajo de supervisión, de monitoreo, de pedagogía, enseñanza permanente para poder hacer que los miembros del equipo desarrollen capacidades de tal modo que ellos mismos comiencen a desarrollar un nivel de autodirección que les permita alcanzar objetivos muy, muy más cercanos a sus realidades locales dimensiones del liderazgo efectivo gerencial debemos considerarlo porque estamos hablando ahora de un trabajo mucho mayor, más grande. Utilizando el mismo ejemplo de Cynthia Petio, cuando ella comienza su proyecto en los Estados Unidos, ella espera desarrollar un proyecto que tenga efectividad en diferentes países. Por eso gerenciar el liderazgo no es simplemente ser líder, no es simplemente tener un equipo sino hacer que el equipo desarrolle cuatro dimensiones sumamente importantes para lograr el éxito y lograr impactar. Número uno, hay que procurar un liderazgo para la eficiencia. El liderazgo para la eficiencia es un liderazgo que es productivo, es eficiente en su labor, es decir, logra. Si tú proyectas gerenciar un proyecto como este, como el que, por ejemplo, estamos utilizando como ejemplo esta noche, el de Novatech. Tú no puedes simplemente pensar en una eficiencia teórica. Tiene que ser una eficiencia de un liderazgo productivo, pero que logra el objetivo. Yo estuve leyendo el día de hoy una experiencia de una persona que participa de este proyecto y dice claramente que cuando conoció el proyecto no entendía pero cuando lo entendió porque alguien le enseñó, dice, no solamente era viable para mí, sino que también logré lo que se prometía en los objetivos planteados para el proyecto. Entonces, una de las dimensiones más importantes es que hagas un liderazgo para la eficiencia, que no sea simplemente teórico, que no sea aplicativo. Otra cosa importante es el liderazgo para la probidad Quiere decir que su aplicación es probada, y con resultados. O sea, en el concepto del liderazgo para la eficiencia, quizás tiene mucho más de contenido teórico, pero en el liderazgo para la probidad tú tienes que ya tener un nivel de experiencia, como lo tuvo esta señora, que cuando inició su proyecto, al comienzo era una idea para que sea eficiente, y luego probó durante más o menos seis meses si era funcional. Y cuando vio que era funcional, entonces tomó el tercer, la tercera dimensión que es importante decirlo, el liderazgo con responsabilidad. Donde se manifiesta la continuidad, la valoración del líder, su programa, sus liderados, donde lo que se propone o pone en marcha es factible y palpable en su realización y en los resultados probados que procura. Ya cuando tú tienes un liderazgo para la probidad, lo único que te queda es arrancar comenzar. Eso es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Hemos tratado de hacer que nuestros proyectos de liderazgo, si queremos gerenciarlos hacia el éxito y que sean de impacto, tenemos que ser responsable con ellas. Tenemos que ser personas que monitoreamos, que damos, como decía, como diría el, el agricultor, que no solamente siembra la semilla, sino que también la cultiva y espera tener resultados por un trabajo continuo responsable. Por eso es importante esta noche, para los que están en diferentes proyectos de emprendimiento, para los que estén en proyectos de inversión, para los que estén en proyectos de impulso de algún, eh, algún inmueble, de algún negocio que usted está realizando con su familia, no solamente tenga la idea de ser eficiente, no solamente tenga la idea de que ya probó en parte esto, sino que sea responsable. Porque un proyecto que usted comienza no lo abandone hasta que demuestre que realmente se equivocó porque alguna razón no tomó en cuenta, por algún asunto que no tomó en cuenta. Otra cosa importantísima en el liderazgo de dimensiones este, gerenciales es importante tener un liderazgo transparente. Toda persona que lidera un proyecto y que no da cuenta de su trabajo es una persona que no está trabajando funcionalmente con la verdad. Y eso es una de las cosas que me gusta de algunos proyectos en los cuales yo estoy. Porque si no trabajas con la verdad, tú no puedes desarrollarte como persona dentro de un proyecto y no puedes fluir. Por más que seas un buen líder, por más que tengas un buen equipo, por más que creas que estás haciendo bien. En algún momento, si no estás trabajando con la verdad, si no trabajas con la libertad de función, con la libertad de acción de los que forman parte de tu equipo, sencillamente vas a terminar destruyendo tu equipo, destruyendo tu liderazgo y terminarás en el caos total, que es el camino de aquellos que no trabajan con transparencia. Pero al mismo tiempo, necesitamos la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Algunas personas hablan de liderazgo asertivo cuando piensan en las cosas correctas. Permíteme decirte que estás equivocado. Cuando tú piensas en hacer las cosas y que te parecen correctas, no necesariamente son correctas porque tú los piensas. Son correctas cuando tú no solamente apuntas hacia lo correcto, sino que das en lo correcto. Utilizando el lenguaje de un eh, hombre que usa flechas, apuntar al objetivo no es ser asertivo. Ser asertivo es apuntar y dar en el punto. De otra manera, tu liderazgo no será considerado un liderazgo óptimo y de impacto. Generalmente un liderazgo asertivo, que no solamente apunta, sino que da en el blanco, mejora la imagen de la institución y no permite la salida de fondos innecesariamente. Cuando tú formas parte de un equipo y no defiendes tu institución, no defiendes tu equipo, no, no de defiendes tu, tu liderazgo administrativo, no defiendes a las personas que forman parte de aquellos que impulsan tu proyecto, estás dejando de ser un líder asertivo. Un líder asertivo en una empresa cualquiera siempre incrementa las inversiones de capital en su institución, es decir, establece nuevas redes, establece pulpos, brazos que llegan a otras personas para que esas personas puedan conocer de lo que la compañía hace, de lo que da, de los servicios que da. Este concepto de asertividad incrementando las inversiones de capital en una institución se han dado a través de más o menos 70 años en empresas que desarrollan lo que nosotros conocemos como las recomendaciones de persona a persona, o redes de mercadeo, o sistemas de multinivel, donde no se hace propaganda de un producto de manera abierta, sino una recomendación de persona a persona a la cual se le da ciertos bonos de reconocimiento por su trabajo de recomendación a la compañía que representa. En tercer lugar, para tener un liderazgo asertivo, debes intensificar el poder competitivo del rubro que maneja con los competidores y los avances o desafíos del mercado. Es decir, si tú eres parte de una compañía, no la defiendes, no aumentas su, su capacidad de inversión y no defiendes dentro del concepto de la competitividad. Estás de, destinado a ser un, una piedra que arrastra el liderazgo de la compañía. En otras palabras, si quieres tener un liderazgo asertivo, tienes que mantener la imagen de la institución, de tal modo que su prestigio se mantenga en alto. Debes incrementar a través de invitar a otras personas a formar parte de la compañía y, por supuesto, mantener el nivel competitivo que la compañía tuvo, tendrá y seguramente permanecerá en el tiempo si tú lo sostienes. Número cuatro, es importante en el liderazgo asertivo resolver las crisis y reducir los daños contra la estabilidad de una institución. Cuando alguien habla, habla mal de mi pareja, de mi esposa o de un amigo personal, yo lo defiendo. Porque yo quiero que se supere las crisis y se reduzcan los daños contra aquello que yo represento. Mi amistad, mi familia. Si alguien habla mal de un hijo mío o incluso de su mamá. Entonces yo tengo la capacidad de poder defender, superar la crisis y reducir los daños contra ese grupo de personas que forma, del cual yo formo parte. Cuando tú eres un líder dentro de tu, de tu emprendimiento, cualquiera que sea, tú tienes que aprender a reducir los daños contra la estabilidad porque tú tienes la capacidad de saber qué es lo que representas en esa compañía. Y finalmente, si quieres ser un líder asertivo, debes mantener el nivel elevado de productividad. Una de las cosas más tristes que suceden en la mayoría de las compañías que ante una crisis... En vez de mantener el nivel de productividad, se abandona. Hoy día justamente me llamó una persona y me dijo, estoy preocupado porque la empresa en la cual yo trabajaba ha cerrado gracias a la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado con esa empresa? Posiblemente los que trabajaban en la empresa eran simplemente parte de un grupo, eran empleados, asalariados. No eran personas que formaban parte del equipo para poder sostenerlo en el tiempo. Yo pertenecía a una, a una congregación religiosa de la cual yo era líder, y cuando yo fui líder, pasamos por una crisis de aproximadamente tres años, donde el sueldo que teníamos nos alcanzaba solamente para vivir más o menos diez días. El resto, como decíamos comúnmente, y son un poco de, de, de, de, de la jocosidad de nuestra existencia en esos momentos más jóvenes, decíamos, teníamos que vivir por fe. Pero habíamos algunos que ocupábamos algunos cargos en la institución que teníamos ciertos bonos adicionales. ¿Qué hicimos para mantener la institución sostenible? Nos bajamos el sueldo y los bonos que recibíamos los repartíamos entre todos los, los trabajadores. Un liderazgo asertivo trabaja cinco puntos importantes. La imagen, el incremento de capital, el poder competitivo, el superar las crisis y, por supuesto, el mantenerse en el tiempo porque de eso depende la institución y tu sostenibilidad. ¿Cuál sería la buena práctica en el liderazgo gerencial de impacto? Dos cosas importantes son que debemos considerar. A nivel de las instituciones privadas, el contar con buenas prácticas de un liderazgo gerencial asertivo que impacta es porque mejora la disponibilidad y las condiciones del manejo de recursos financieros en función de servicios de calidad. Eso es una cosa importante. El departamento de soporte, por ejemplo, de la compañía que yo represento, tiene un, una efectividad impresionante. Dentro de las 24 horas, todas las preguntas que se hagan o que tengan conflicto, aquellos que forman parte de la compañía, son resueltas o por lo menos reciben una respuesta. Este concepto de las condiciones y la disponibilidad del manejo de recursos financieros en función de servicios de calidad, son claves para poder tener un liderazgo de impacto. Por esa razón, esta compañía está tomando un impacto grande en el mundo. Número dos, permite el establecimiento de acuerdos para mejorar las condiciones de servicio que se presta. ¿Con qué? Con transparencia, tanto para la institución como para el público que da servicio. Es muy importante, no solamente que la institución se vea transparente, sino que sea transparente, porque los que estamos dentro tenemos que vivir esa transparencia de tal modo que el público que nos pregunta o que nos indaga por este emprendimiento que tenemos, cualquiera sea, en este caso estoy hablando de la institución que represento, tengan la mejor recomendación posible para poder saber que este liderazgo o esta empresa es una empresa de impacto. ¿Qué papel juega la motivación desde la gerencia para poder tener un impacto en nuestro, en nuestro liderazgo. En primer lugar, que el individuo logre la realización de su vida. Cuando hablaba con Cintia Petio me decía que ella lo que quería era un servicio de calidad y que las personas pudieran lograr niveles financieros óptimos. Eso es lo que se busca en una motivación de liderazgo eh, gerencial. ¿Por qué razón? Porque si tú no logras desarrollar o atender las necesidades de realización de la persona humana. Nadie quiere participar de tu liderazgo. Esas necesidades básicas de las cuales mencionamos tienen que ser satisfechas y sobre todo que se promueva su valoración profesional. Escúchame bien lo que te voy a decir. Tú tienes en tu grupo diferentes tipos de personas con diferentes niveles de conocimiento. Unos son gerentes, otros son comerciantes, otros son personas sencillas, otros son profesionales de diferente campo. Yo me pregunto, tú que lideras un, un equipo o que quieres liderar un equipo y quieres hacer que ese equipo sea gerenciado, pero impactantemente por ti, ¿sabes cuáles son los profesionales que forman parte de tu equipo o los ignoras? Cuidado cuando ignoras a uno de ellos, ¿sabes por qué? Porque de repente cometes el error de utilizar una palabra o hacer una recomendación que no necesariamente es captado de buena, de buena fe por la persona que forma parte de este, de este grupo. Por esa razón, es importante considerar la valoración profesional que tienes que dar a cada uno de ellos. No importa el grado de instrucción que tiene Eso es un liderazgo de impacto gerencial cuando promueve la realización de las personas y la atención de sus necesidades. Ustedes conocen... Eh, Toda la teoría de Maslow, ¿no es cierto? Cuando él habla acerca de cinco niveles de necesidad que el hombre busca, el primer nivel son las necesidades fisiológicas. Hambre, sed, vivencia, sexo y otras necesidades netamente corporales. Si tú satisfaces esa necesidad, posiblemente la persona, como decía el otro día una amiga, me decía, el gatito donde tú le das de comer, allí se queda. Los seres humanos se van a quedar en el lugar donde esas necesidades son atendidas. ¿Quieres tener impacto? ¿Quieres crecer? ¿Quieres hacer crecer tu equipo, tu grupo? Necesitas atender a esas necesidades fisiológicas. ¿Cómo? Tú buscarás el medio y los sistemas que sean útiles para ti. En segundo lugar, la necesidad de seguridad. La mayoría de personas, cuando entran a un emprendimiento, buscan seguridad. Pero no solamente seguridad económica, sino también seguridad física, emocional. Que la mayoría de personas no quiere caminar por la calle haciendo su emprendimiento y perdiendo la salud. Por supuesto que no. Número tres, necesidad de amor. El afecto y las emociones son el centro de las actividades del ser humano. Si tú no logras con tu trabajo, con tu liderazgo, impactar en los sentimientos, en el sentimiento de pertenencia, en el sentimiento de aceptación de la persona, en abrirte a, a la otra persona de tal modo que no trabajes solamente en el nivel de jefe, gerente, sino también de amigo tú vas a tener ciertos resquemores, decimos, o ciertas trabas en el trabajo de liderazgo efectivo de impacto si eres el gerente de la institución. Número cuatro, necesidad de estima propia. Este, esta área incluye factores internos de estimación como respeto de sí mismo, autonomía, logro, y comprende también factores de estima como estatus, reconocimiento, atención. Muchas de las personas han creído que o sea, estimar o mostrar estimación a una persona está relacionado con el dinero y no necesariamente. Muchas veces está simplemente con el hecho de decir mira, tú eres capaz, te voy a dar esta responsabilidad. Si le delegas a la persona un, una responsabilidad que le dé rango y demuestre tu estimación por él o por ella, verás que logras tener un equipo que trabaje bajo tus órdenes y con beneplácito. Finalmente, la necesidad de autorrealización. Está representada por el impulso de llegar a ser lo que puede ser. Comprende crecimiento personal, realización del propio potencial y, por supuesto, ese sentido de satisfacción de que lo que buscabas lo lograste. Si tú eres una persona capaz de promover estas o de satisfacer estos cinco niveles de necesidad, no solamente serás un líder de impacto, serás un gerente que impacta con el trabajo que realizas, dentro de tu proyecto. Algunos puntos también importantes que no voy a explayarme el día de hoy, pero que sin duda es bueno mencionarlos como procesos para una motivación que impacte a tu equipo. Número uno, buenas remuneraciones. Escúchame bien, si bien es cierto la gente no necesariamente trabaja por dinero, tuve el privilegio de asistir a una de las conferencias más importantes en las cuales yo era alumno y un joven de 32 años hablaba que haciendo las preguntas a las personas de cuál era realmente que motivaba más su desarrollo profesional, que de paso lo hizo con nosotros también, descubrió una constante, que el dinero estaba en tercer lugar. Es bueno dar buenas remuneraciones, pero escúcheme bien, no es el dinero el que mantiene a una persona en su trabajo efectivamente. No son los sistemas este, de recompensa eh, monetarios los que hacen que las personas se queden en tu empresa pero es parte importante también. Número dos, condiciones de trabajo. Tuve el privilegio de visitar a una institución y me, me invitó a, a entrar a la gerencia. La gerencia tenía un metro y medio de ancho por dos metros de largo. Las sillas en las cuales nosotros estábamos sentados casi nos presionaban con el escritorio de la persona. Y era el gerente. Una condición de trabajo donde no hay las... O sea, las condiciones físicas, estructurales, adecuadas, no funcionan. Tengo el privilegio de compartir con ustedes algo muy personal. Todo lugar donde yo haga mi casa, alquile un departamento, o sea lo que fuere, yo determino un espacio de trabajo que es mi oficina de la mejor manera. Incluso puedo decir que muchas de las cosas que he gastado en mi oficina son más caras o mejor condicionadas que mi propia sala o mi propio comedor. Porque las condiciones de trabajo son motivantes. No sé si alguna vez te has sentado en tu oficina y después que miras alrededor dices, ¡ay, qué hago en esta posilga de este espacio! ¿De qué sirve este pedazo de terreno que tengo cuando realmente no es satisfactorio para mí? Si tú quieres ser un gerente que gerencia un equipo para impactar en su crecimiento, y su productividad, debes tener las condiciones de trabajo adecuadas. Por supuesto, en tercer lugar, la motivación y las relaciones humanas. No es bonito trabajar con un equipo tóxico. No es bonito trabajar con, una, con un grupo de personas donde las relaciones humanas están rotas por un tema de competitividad o el caudillismo. En la política, lastimosamente, el caudillismo es casi como el detonante de la forma de trabajar de grupos que forman parte de estos, de estos movimientos políticos. Pero eso también se traslada a las empresas. Y muchas veces las relaciones humanas son tan eh, infructuosas que es bien difícil sentirse motivado para producir en una empresa donde todo el mundo está peleando o todo el mundo está empujando a otro para poder alcanzar o llegar a la más altura pisoteando a los demás. He tenido el privilegio durante estos últimos 10 años de trabajar con instituciones donde se me ha pedido, por favor, doctor, ayúdenos en las relaciones humanas entre los, entre los departamentos, entre los trabajadores de cada departamento. Hizo un proyecto de más o menos siete meses en una institución con resultados impresionantes de productividad, gracias a que mejoramos las relaciones humanas e interpersonales. Como especialista en eso, porque es una especialización en recursos humanos, eh, me propuse trabajar un proyecto que comenzara de una manera y terminara con, un, con una efectivización de aquello que habían aprendido. Y la verdad fue impresionante. Recuerdo al gerente tomando una gaseosa conmigo en el, en el patio de la institución, donde me decía doctor, en estos últimos cuatro meses, gracias a las buenas relaciones que hemos establecido en el departamento, hemos sido considerados el departamento número uno en productividad. Eso es lo que necesitamos lograr rompamos nuestras diferencias, y si nos damos cuenta de nuestras diferencias, pues dejamos, dejémoslo de lado por un momento y miremos cuáles son los puntos comunes que nos mueven a formar parte de un equipo como el que, en el cual estamos. También es importante el clima organizacional. Es importante que haya una coordinación permanente, que haya un gerente que unifique los objetivos y desarrolle procesos que sean realmente viables. Otra de las razones es la seguridad. Y un buen liderazgo, que sea un liderazgo respetable. Qué pena que a veces los, los que hacen gerencia son muchas veces personas que son inalcanzables. Hablar con el gerente o con el líder muchas veces es tan difícil que parece que habría que pedirle permiso al arcángel del cielo para llegar al dios llamado gerente. Yo represento la compañía Novatec, por ejemplo, hablar con Cynthia Petion es algo tan simple o hablar con uno de sus líderes es tan sencillo que la verdad motiva ser parte de. Y por supuesto, cuando uno incrementa los, las instituciones y los emprendimientos, es necesario desarrollar capacitación adecuada, políticas de contratación adecuada y por supuesto un involucramiento adecuado. Señoras y señores que me acompañan esta noche en esta, en esta charla, una de las razones por las cuales Seguramente ustedes se han preguntado, doctor Boris, ¿cómo puede dar una charla de este tipo gratuitamente si usted lo hacía esto en las empresas? Porque yo sé que si no hay una política que introduzca, que induzca a las personas a formar parte de un equipo y que no tenga la capacitación adecuada, le voy a decir lo siguiente, todo, todo auto que tenga buena gasolina, pero que se le vaya acabando el aceite, termina destruido en sí mismo. Las políticas de inducción, el involucramiento en el liderazgo y la capacitación para formar líderes de impacto debe ser el trabajo gerencial que motive a una institución o a un grupo de personas para lograr objetivos. ¿Cuál es la, la, la motivación cultural de equipo? Miren ustedes, ustedes y yo estamos enfrentando una realidad totalmente nueva en este tiempo. Nos enfrentamos a una cultura comercial globalizada, multifacética, y les voy a decir algo más, multicultural. En este momento hay personas aquí que están de otros países escuchando esta charla. Algunos tomarán la charla desde una dirección, y de acuerdo a sus experiencias sociales y culturales y económicas, lo orientarán hacia una dirección. ¿Por qué? Porque enfrentamos una cultura comercial ya globalizada, no necesariamente unificada inclusive de poca unidad, pero sí de intereses múltiples. Entonces es necesario pensar en equipos y en cultura al mismo tiempo que permita a ambos, formando parte de un equipo local o un, un equipo mucho mayor, entender cuál es la razón de la existencia de un proyecto de emprendimiento. Los comparativos de otras culturas pueden servir de modelos, Aquí está lo rico de esta motivación cultural. Hoy tenemos con nosotros algunos amigos mexicanos, algunos están de Texas, Estados Unidos, algunos de otros lugares, de Latinoamérica, Colombia y otros lugares más. Escuchar qué es lo que ellos hacen puede impulsar tu trabajo gerencial hacia la efectividad. Hay que escuchar lo que ellos piensan, qué es lo que piensan, cómo orientan sus ideas. Esos modelos comparativos en medio de la gran diversidad que hay, puede ser una gran ayuda para poder crecer y gerenciar un proyecto de liderazgo de impacto. El liderazgo gerencial de impacto no descarta la posibilidad de copiar parámetros de otros sistemas para mejorar. Aquí hay una cosa que, que realmente es importante para mí. Yo he aprendido muchísimo de los colombianos, he aprendido muchísimo de los panameños, he aprendido increíblemente de los, de los singapurenses. He visitado Europa, conozco Latinoamérica, casi todos los países, y en cada uno de ellos soy un copión número uno. Me encanta copiar lo que hace Julio, lo que hace Mari. Me gusta saber qué están haciendo ellos, porque lo que hacen ellos se vuelve, se vuelve un referente para poder mejorar mis sistemas. Yo era un, un orador este, casi, ¿cómo diríamos? este acusativo, voy a decirlo de esa manera, desde el, desde la, el estrado andaba diciendo a las personas que eran esto, que eran lo otro, que eran aquí, que eran allá, y finalmente lo único que lograba era que no me invitaran otra vez. Pero escuché a otros que tratan los temas públicamente en sus, en sus trabajos de oratoria, en sus temas de, de conferencias, de otra manera, y dije yo, qué interesante cómo lo presentan, voy a aprender de ellos, voy a copiar de ellos, es importante también ponerle a esa copia tu propio impronto, tu propia idea. Como quien dice, la salsa de tu propia comida, para que ellos también sepan que tú tienes cierto nivel de originalidad, sin necesidad de decir simplemente que tú lo hiciste todo. Hay que aceptar las cosas que copiaste de los demás y que son valiosos. ¿Se puede tomar las raíces del individuo para motivar una conducta en un equipo? Claro que sí. Es importante en la motivación cultural de equipo, Tomar las raíces. ¿De dónde es Mari? ¿Cuáles son sus conceptos? ¿Cuál es su cultura? Marta, ¿qué es lo que le gusta hacer? En la parte del equipo voy a ponerla dentro de esta área. Y eso es lo que estamos haciendo en algunas actividades que nosotros realizamos también como institución promotora de capacitaciones. Puede ser una ventaja promover las competencias en función de un tipo de cultura de emprendimiento. A mí me encanta, soy un eh, creyente, de que si tú le dices a una persona lo que puede hacer, como lo hicieron conmigo, puedes transformar a esa persona de la nada a ser un gran emprendedor. Estoy luchando con algunos, estoy trabajando con otros, estoy conversando con otras personas. Hoy día me he reunido con cuatro o cinco personas para hablar temas sobre edición de videos, formación de películas, desarrollo de, de capacidades para poder emprender un proyecto o una película que permita eh, re, conseguir recursos, que pueda aunar las ideas, los emprendimientos de otras personas que, unidos, pueden hacer un proyecto mayor. Gerenciar ideas puede hacerte un líder de impacto. Pero esas ideas no solamente deben quedar en el tapete de un papel, sino también deben llevarse a aterrizar en algún proyecto que tú puedas hacerlo como parte de tu impronto, de tu empuje. La importancia de la motivación es, es claro, en la cultura de negocio compartido en una sociedad, en liderazgo de equipos para la productividad, tiene que ver con tener en cuenta que el individuo tiene una relación transcultural de negocios. ¿Quién esta noche aquí le gustaría ser el gerente de mi negocio? Levanta la mano. No importa que yo sea peruano, de repente tú eres de otro país, y te digo, mira, este es un negocio, y quiero que tú lo impulses. Entonces alguien levanta la mano y dice, yo quiero hacerlo. Ah, qué bueno. A pesar de que no conoce mucho mi cultura, pero tiene las ganas de saber que si Boris lo puede invitar, entonces él acepta el reto. Eso es importante. Cuando Gerardo me invitó a mí a este proyecto, yo acepté de buena gana. ¿Por qué? Porque me encanta saber que alguien tiene la idea de que yo puedo tener en mí mismo una relación transcultural de los negocios. ¿Saben qué? Todos sin excepción, queremos tener algo que nos produzca un sostenimiento económico. Así que eso es natural. Yo recuerdo cuando tenía cuatro años, hacía unos marcianos, le decimos a Curichi, le dicen que en mi pueblo llevábamos leche con azúcar y un poquito de chocolate lo metíamos en una bolsita. Mi mamá nos hacía amarrar eso, lo poníamos en el refrigerador y salíamos a vender. Aquí es todo un negocio en la capital. Usted pasa por cualquier esquina en pleno en tiempo de calor, usted va a encontrar gente vendiendo eso y sosteniendo a su familia, niños, adultos, personas comunes. Asimismo, un liderazgo de equipo para la productividad asume el rol de articulador. Perdonar, pero yo me voy a poner de ejemplo esta noche acá. La iniciativa de traer grupos políticos. Eh, de inversión, grupos educativos que están esta noche acá, por si acaso aquí tenemos gente de diferente área, de diferentes empresas, de diferentes visiones de negocios. Articular para la buena práctica de un liderazgo inclusivo que impacte a los participantes es uno de los logros que yo quiero tener en mi vida hasta el día en que pues cierre los ojos y deja de respirar. Me molesta aquella persona que quiera dividir. Me encanta la persona que quiera articular. Imagínense ustedes si yo le dijera a mi mano derecha, ¿sabes qué mano derecha? No quiero que trabajes con la mano izquierda. Así que te voy a cortar. Lo voy a poner a los dos en diferentes ambientes. ¿Cómo funcionaría mi cuerpo? ¿Cómo sería yo más productivo? ¿O será que Marta dice, ah no, con el doctor Boris no puedo trabajar? Él está muy distinto a mí. De repente las capacidades de él no son compatibles con las mías. No necesita ser compatibles, puede ser complementarias. Y valorar esa complementariedad para poder suplir lo que te falta o complementar lo que al otro lo que el otro necesita. Ese rol articulador es el trabajo de un líder de impacto para la productividad también están de acuerdo a los incentivos que individualmente damos a las personas como reconocimiento de la persona, dependiendo cuál es el tipo de persona o su cultura. O considerar también en los negocios diversificar esos incentivos. Tuve el privilegio de asistir a esta conferencia que mencioné en el comienzo eh, de este capacitador argentino, donde ellos decidieron no darle dinero a todas las personas por como un incentivo para toda la empresa. Decidieron establecer siete tipos de incentivos. Unos una noche, de, de, de, de, una noche de, ¿cómo dicen? de pasión en un hotel con la esposa. Por ejemplo, si se portaba muy bien y hacía bien su trabajo. Otro premio era, por ejemplo, recibir un bono que normalmente él no lo usaría en otra cosa, sino simplemente direccionado a abrir un emprendimiento en su casa con sus hijos. Y así comenzaron a distribuir diferentes eh, tipos de eh, eh, incentivos para que la persona se sienta bien. ¿Saben ustedes? ¿Saben ustedes? Que de 40% de tardanzas en una institución redujeron las tardanzas en dos meses, en 60 días, al 3%, solo diversificando los incentivos. Quiere decir que la persona no tiene la capacidad de decir, ay, ah, yo no quiero, no tengo esposa, ¿por qué voy a ir a una cena de pasión con ella que me dan en un hotel? No voy a ir con él, porque no tengo esposa, no es un incentivo para mí. Pero si a la pareja sí, al que tenía esposa sí, al que le gustaba viajar a algún país sí. Al que tenía un proyecto con sus hijos y no lo podía realizar, sí era motivante. Entonces, diversificar de acuerdo a la cultural visión de las personas en los negocios, eso puede ayudar a desarrollar mayor productividad. Y por supuesto, un pago justo. Escuchen la palabra justo. No es igual, es justo. Esto no lo entienden muchas personas porque no tienen la capacidad de conocerse a sí mismos de sus propios potenciales, de sus capacidades creen que es justo los montos. Y lo justo no necesariamente está relacionado con los montos, sino con la oportunidad que tú tomas de aquello que se te ofrece. Algunas personas dicen, bueno, yo estoy en esta institución, voy a poner este esfuerzo, este monto de esfuerzo, este monto de, de dinero. Si alguien pone un poquito y otro pone mucho, no te sientas mal porque el otro gana más. Depende mucho de, cuál, de cómo tú... Eh, Internalizas la oferta. La justicia será no igualdad, sino lo que es correcto según la cultura de negocio en la cual tú estás. Vamos a hablar un poco más acerca de eso, seguramente más adelante, porque muchas personas han tomado la igualdad como su baluarte. Perdónenme ustedes, pero yo soy anti-igualdad. No creo en la igualdad. ¿Por qué razón? Les dejo ahí el trabajo porque el doctor Ruiz no cree en la igualdad y un día por ahí, si quieren discutir conmigo, bueno, para no dejarles muy bien, en ser, mejor se los digo. Yo no creo que las personas son iguales. No creo que las personas reciban todo por igual. Hay una sola cosa que las personas tienen que tener igualdad. Es de oportunidades. Si la oportunidad está, no es una igualdad tuya, es una igualdad que te da la vida. Si tú la tomas o no, si tú la percibes o no, ya no va a ser en un concepto de igualdad, sino en un concepto de desigualdad o de diversidad. Y eso es una de las cosas que yo procuro permanentemente decirle a mis hijos, a mis amigos, a mi círculo de, de compañeros de trabajo, que nada es igual. Si ¿Sí quieren mira mis dedos, no son iguales. Un pestañeo detrás del otro no es igual al otro. Nunca. Ninguna respiración es exactamente igual a la otra. Si hablamos de igualdad, es un concepto que hemos demasiado idealizado, que lo único que ha traído simplemente es una frustración masiva en el mundo en el cual nos encontramos. Yo soy feliz por lo que logra Julio, por lo que logra Marta, por lo que me comparte Juanita, por lo que me comparte Raúl. Me encanta ver que cada uno logra de acuerdo a sus capacidades y a sus posibilidades. Eso es lo que queremos. Igualdad de oportunidades, pero diversidad, y por supuesto, cada uno hará lo mejor que pueda percibir en el ámbito en el cual se le invita a participar. Las ganancias como instrumento motivador tienen que estar dentro de lo justo, pero conceptualizado por la convicción y el valor. Yo recuerdo en una ocasión me invitaron a formar parte de una institución y me preguntaron cuánto quería ganar. Y yo le dije, por el nivel de conocimiento que yo tengo, lo justo sería ganar este monto. Pero si usted quiere comprobar, por convicción le digo que me pague después de seis meses. acumule mi sueldo, si un mes me paga un monto, porque fui productivo, el siguiente mes no fui tanto y quiere disminuirme, adelante. Pero la convicción del valor que tiene sobre ti mismo es importantísimo. Hay otros que se mueven generalmente por lo conveniente. Yo fui invitado en una ocasión para ser candidato de un partido político, para, una, para un cargo muy importante en la capital. Y una de las ofertas que me hicieron es, si tú aceptas, debes reconocer que tú tienes la capacidad. ¿Y qué creen ustedes que fue mi respuesta? Mi respuesta fue, no tengo la capacidad. Los objetivos y los niveles de productividad que yo tengo no están en ese nivel. Saber tus capacidades, saber tus limitantes es clave. Porque eso te permitirá también desarrollarte en un campo en el cual tu motivación no sea sobre lo ideal, sino sobre lo posible. Eso sucede en los negocios en red. Debes hablar a la gente con convicción. Debes hablar de lo conveniente, pero que no sea lo conveniente los que lo que controle la convicción, sino viceversa, sino que sea uno a la que motive el otro. No está mal querer dinero, tener posesiones, querer ganar puestos. No está mal pero que no sea eso lo que te mueva a alcanzarlo, empujando o pisoteando todo lo que se aparece en tu camino. Que tu motivación sea siempre gobernada por una convicción y un valor que sean dignos de tu persona y de tu liderazgo. Vamos terminando. Algunas claves para un liderazgo motivador de impacto en equipos de alto rendimiento. En primer lugar hay que romper esquemas. No tengas miedo de hacer locuras en el concepto de los otros. Es decir, abre tu mente, adáptate a nuevos sistemas, al cambio. Habemos personas aquí que tienen más o menos la edad que yo tengo. Yo tengo más o menos 60 años. Bueno, más o menos no, tengo 60 años. Y a mis 60 años he aprendido cosas que quizás muchos a los 60 años todavía no han aprendido. ¿Por qué? Porque abrí mi mente, me dejé guiar, me dejé enseñar. Me olvidé de esa frase que normalmente usamos, es que mi papá me enseñó así, es que mi mamá, es que mi familia no me dieron amor, por tanto yo tampoco sé dar amor. Abre tu mente, da amor. No es que mi papá trabajaba con pico y pala yo sigo trabajando con pico y pala. No, agarra una maquinaria, aprende cómo se maneja. Rompe esquemas. Número dos, actúa. Deja de hablar y hablar y hablar y hablar. Haz cosas, ejecuta, ponte en el campo donde las papas queman, como decimos aquí en el Perú. Métete en el lugar donde nadie quiere estar. Haz aquellas cosas que los demás no se atreven. Aunque te critiquen, métete en el lugar donde las críticas te hacen pensar, te hacen reflexionar y te dan la base para crecer y triunfar. Si no te critican, preocúpate. Si alguien te critica por lo que estás haciendo, siéntete feliz. ¿Por qué? Porque te darás cuenta de que estás fracasando o que estás teniendo éxito. Uno de dos. Número tres, facilita. Es importante que tú facilites a las personas a valorarse, a crear vías y a ser proactivos. Escúchame bien lo que te voy a contar. ¿Ustedes conocen la parábola de las dos vasijas? Un hombre traía agua todos los días desde el río. Caminaba más o menos 100 eh, metros hacia su casa. No tenía más que dos vasijas. Una nueva y otra medio vieja que estaba rajada. Un día, la vasija que estaba rajada, le dijo al que lo cargaba y le decía, mira, yo estoy feliz porque te he servido mucho tiempo, pero me da mucha tristeza. Mientras el otro trae el agua y trae completo, yo llego a la mitad y no te sirvo suficiente, ¿por qué no me desechas? Entonces, el hombre que traía las vasijas en sus hombros, todos los días, uno a la derecha y otro a la izquierda, tomó la vasija rota y le dijo, quiero que vuelvas conmigo por el camino del lado en el cual tú vienes, llena. Y la vasija aceptó. Y caminando hacia el río, la vasija rota, escuchaba las palabras de aquel hombre que la cargaba y que le decía gracias a que tú dejaste caer agua de tus rendijas en el lado tuyo hay verdor y hay flores y quiero que sepas que aunque rota has hecho de mi camino un camino agradable porque cada vez que miro hacia el lado tuyo veo flores y plantas que con tu riego has dado vida no mires a las personas por sus errores facilítales la oportunidad de recomenzar aprende a ser un líder conciliador no destruyas las, la visión de una persona que no tiene tu visión que de repente no ve completamente lo que tú quieres pero ya es parte de tu equipo haz y valora aquellas cosas que tiene aunque sean muy pequeñas. Número cuatro, capacita. Provee las herramientas para efectivizar. A mí me preguntaron en un proyecto, ¿por qué tuviste tanto éxito? Has trabajado duro. Le dije, no, he capacitado duro. En la compañía que yo represento, he invitado solamente 23 personas. Y esas 23 personas han invitado a cientos de personas. ¿Dónde está el secreto? Capacita. Escúchame líder, si tú no estás capacitando, algo está pasando en tu liderazgo y por esa razón no está teniendo impacto en tu equipo. Sería bueno que este seminario te ayude. Los líderes de impacto gerencial rompen esquemas rutinarios porque es visionario, porque supera adversidades provocando crisis controladas, reorienta relaciones empresariales o se hace convenios con otras instituciones para crecer más. Crea responsabilidad de sucesión y promoción gerencial. El gerente que llega a ser gerente y es un líder de impacto no se queda con el, con el liderazgo. Le da y le, le cede a los demás en el camino de su realización. Articula procesos y facilita resultados. Es importante ser un líder que rompe esquemas rutinarios. Estamos terminando. Hay que desarrollar la motivación en dos frentes. Uno, que es lo esencial, dando información cómo se hizo el trabajo. Motiva, motiva el saber si se hizo bien el trabajo. Haciendo un análisis situacional de los resultados obtenidos, allí hay un limitante que puede centrarse en el pasado. Pero si hacemos un feed forward, es decir, hacia adelante, nos enfocamos en las posibilidades, cómo mejorar el futuro de las experiencias de la realidad presente y diagnóstico del pasado, es más productivo, porque siempre está siempre recibiendo como soluciones las cosas en medio aún de los problemas. Y esto es para personas proactivas. Me encanta ser proactivo. Muy pocas veces me escucharás hablando de personas, a menos que hable cosas positivas. Y si me escuchas hablando de crisis, me vas a encontrar hablando de las soluciones posibles que puedo encontrar después de ellas. Porque las personas centradas en logros y resultados les gustan las ideas que los ayudan a alcanzar sus metas y no simplemente quedarse en el diagnóstico y en la queja. No involucra críticas, ya que se refiere a algo que todavía no ha ocurrido, y eso es motivante para escuchar a un líder de impacto. Vamos terminando. ¿Cómo mejora tu liderazgo de equipos? Tiene que mejorar organizacionalmente. Si tienes un equipo que está funcionando y tu liderazgo gerencial es de impacto, debe estar organizado. y Debe tener una formalidad. Debe tener una secuenciación de delegación de cargos. Debe estar culturalmente preparada para un clima de emprendimiento permanente. Debe tener gente que esté capacitada y que cada día mejora las tareas porque aprende mientras ejecuta su trabajo. Lastimosamente, yo tengo dos dos, tres puntos más que me van a llevar un poquito de tiempo. Yo no sé si ustedes quieren quedarse conmigo unos 10 minutos más. Me he dado cuenta que incluí también cómo mejorar el liderazgo en equipos, pero desde una parte netamente aplicativa y práctica mejor hacemos lo siguiente, para que no nos alarguemos en el tema y desarrollar el cómo, eh, lo vamos a proyectar en una reunión posterior a las siguientes tres que vamos a tener, porque vamos a tener un, tres presentaciones importantísimas con el comunicador, el señor eh, maestro Julio García del Mazo, sobre educación financiera para los próximos tres miércoles. Y por esa razón no me gustaría que ustedes pierdan la hilación y quizás, quizás, como parte de una pastilla en una de esas, en esas charlas, mi querido Julio, podemos hablar un poco de los cuatro puntos importantes para mejorar el liderazgo de equipos al final o al comienzo de tus presentaciones. Lo coordinamos, o si no, lo planteamos dentro de un seminario posterior a tus tres charlas que presentaremos a partir del próximo miércoles educación financiera, maravilla. Yo, yo siempre me preocupo y digo, ¿por qué solamente somos 30 aquí? No sé qué pasa con la gente. He mandado invitaciones a más de 2.000 personas y solo hay 30. ¿Qué no ven los demás? No importa. Comenzaremos con los 30 semillitas para producir miles de mazorcas que puedan producir miles de plantas más, porque estoy seguro que alguno de ustedes será impactado con alguna palabra y esa palabra producirá en usted la efectividad que queremos al gerenciar un proyecto de emprendimiento que tenga no solamente resultados para usted, sino también para muchas más personas en el entorno en el cual usted se encuentra. Mi pregunta final. ¿Cómo te ha ayudado esta charla en tu vida personal, en tu vida como líder como proyectista como en tu emprendimiento y que esta noche puede quedar como testimonio para todos aquellos que hemos tenido el privilegio de participar de esta charla. No importa el orador, lo que importa es el impacto que ha producido el tema en tu corazón y en tu mente. Quiero escucharte esta noche y por eso te hago la pregunta, ¿en qué, qué punto de esta charla ha impresionado tu corazón. Por lo menos dinos una de ellas. No esperes que los demás hablen. Hazlo tú primero. ¿Quién va a ser el primero esta noche? Adelante, prenda su micrófono y compártenos el día de hoy. Adelante. Adelante, Julio García. Bien, gracias, maestro. Eh, los, los temas uh, realmente muy, muy interesantes, pero hubo uno que me impactó de manera muy especial cuando presentas el tema de los procesos. ...para una motivación que impacte a nuestros respectivos equipos. Y recordé el trabajo que hicimos hace algunos años, junto bajo tu dirección, en una importante universidad privada aquí en Lima, Perú. En realidad, eh, nosotros los comunicadores decimos que todo comunica, el silencio comunica... La palabra hablada comunica, la palabra escrita hace lo mismo. El no decir nada, el movimiento comunica. Y por tanto... Yo también puedo afirmar sobre la base de esa diapositiva que me impactó, donde presentas el tema de las remuneraciones, las condiciones de trabajo, eh, la motivación y las relaciones interpersonales, el clima, el ambiente organizacional, la seguridad, el liderazgo propiamente dicho, y las políticas también para contratar, capacitar y inducir eh, nuevos colaboradores, nuevos miembros del equipo. Entonces, así como todo comunica... Todo motiva o desmotiva, tendría que decir. Y eso es algo que ha quedado remarcado también, sobre todo porque como líder te hemos visto trabajar, hacerlo, ¿ok? No estamos enseñando liderazgo solamente a través de diapositivas, de transparencias o lo que fuera, como se llamara. Sino estamos eh, siguiéndote eh, como líderes sobre la base del de, eh, trabajo que tú has venido realizando a través de estos últimos años. Es un honor estar aquí en esta sala y no se olviden, los espero a partir del próximo miércoles para el tema de educación financiera. Gracias, maestro. Excelente, Julio. Sí, es verdad. Si sí, es verdad, si yo tengo alguien que puede acusarme esta noche y decirme este está hablando solamente por teoría, sería Julio García. Pero hemos trabajado juntos proyectos muy interesantes de emprendimiento, de cambio de visión y creo que podemos decir que alguno por allí, alguna estrellita esta no morirá podemos decirlo todavía y creo que es posible si lo logramos y trabajamos todos los días. Adelante, quien estaba prendiendo su micrófono también, prenda su micrófono y yo le seguiré. Maritza, adelante Maritza. Sí, me encantó me encantó lástima que he estado los miércoles tengo que ajustar mi calendario porque estoy choca con otra actividad, yo voy a la iglesia los miércoles y cuando ya están conectados pero me encantó que Dios te bendiga, Boris. Eh, me, uno, me encantó la ilustración de las vasijas. Hay veces, en momentos, eh, uno piensa que, oye, ya, ya di lo suficiente o quizás no tengo las herramientas, la energía, la edad. Pero qué lindo que nosotros, no importa la edad, no importa... Eh, tus capacidades, eh, siempre hay, hay oportunidad de emprender y de, y de hacer florecer a otras personas. Muy bueno, gracias. Sí, la verdad que yo he sido una de esas vasijas rotas y tengo el privilegio de haber sido ayudado en muchos aspectos. Les comento nomás un día, recuerdo a un presidente, que vino a hacer una, una presentación y que a mí me desagradó. Y no esperé un momento a solas para sentarme con él y conversar de las cosas que estaban en desacuerdo. Y aproveché la oportunidad delante de todos mis compañeros, más o menos 25 líderes, de decirle tres o cuatro cosas, que por supuesto me dejaron muy mal. Era joven, tenía muy poca experiencia. Él me llevó a su oficina. Me sentó en la oficina, oró conmigo. Y una cosa que nunca olvidaré, puso su brazo sobre mi hombro y me dijo, muchacho, si supieras las capacidades que tienes, pero hay una parte rota en ti, tienes que tener cuidado con tus palabras. ¿Dónde hablas? ¿Qué es lo que dices? Y eso me ayudó tremendamente. Y yo soy el resultado de las grandes oportunidades de, que me, de los hombres que me cargaron, aún cuando era una vasija rota. Todavía tengo algunas partes de mi vida rota pero gracias al apoyo y a la ayuda de mucha gente, como Julio, como Mari, como todos ustedes que formamos parte del equipo, como Gerardo, Saúl, sin un tía Petion, cuando hablo con ella, me da, me da mucho ánimo algunas cosas. He tenido el privilegio de conversar con Eddie y conocer su experiencia, y así como él, muchos otros líderes en el camino. Yo tengo un amigo que, que recuerdo con mucho cariño, cuando yo era el director juntamente con él de un proyecto y viajábamos juntos, habían pasado más o menos unos 20 años de cuando él me vio que yo tenía solamente 8 años y me dijo, qué honor para mí saber que eres mi compañero de trabajo cuando tú eras un niño y nadie daba nada por ti. La, lo que los demás ven en ti, lo que tú puedes lograr te motiva y eso es gerenciar personas, gerenciar vidas. ¿Y saben qué? Yo lo único que quiero en mi vida es eso. No estoy interesado en la parte económica, porque en algún lugar comeré un, una palta, un, un abocado en algún lugar, un maíz cocido que alguien me regalará. No importa. Lo importante es que vea a una persona transformada. Y eso es lo que queremos. Hacer que Así. las vasijas rotas vean en el camino lo maravillosa que son. ¿Alguien más quiere decir? Gracias, Maritza, por tus palabras. ¿Alguien más quiere abrir su micrófono y decirnos algo más? Adelante. ¿Cómo te ayudó esta charla a ti? Adelante, Maritza. Bienvenida. Sí, este, doctor Boris, buenas noches. Gracias por, por todo. En realidad yo me siento muy fortalecida. En todos estos meses mi vida ha cambiado mucho porque ahora tengo otra percepción, valoro las cosas sencillas y casi no siento mucha... Eh, podríamos decir aburrimiento, no porque encuentro razón a todo lo que hago porque precisamente aquí en Escuela de Líderes estoy aprendiendo muchas cosas importantes con usted como expositor, en fin eh, los las, los testimonios que nos cuenta las experiencias de su vida eh, poco a poco van van mellando en nuestras conciencias, no van van esto motivando nuestras acciones y eso realmente significa para nosotros mucho. Yo le agradezco bastante a usted por, porque tiene en nosotros una gran, una gran tarea, una gran, una gran labor, despliega entre, con nosotros un, su tiempo, su energía, su, su experiencia, y eso es muy valioso. Pocas personas lo hacen. Es usted una persona muy, muy valiosa para todos nosotros. Gracias. gracias, doctor Boris. Gracias. Muchas gracias, Mari. Me la mucho tus palabras y me compromete al mismo tiempo. Sí. Eso es lo que los líderes tenemos que hacer, es comprometernos a ser mejores de lo que ustedes describen. Y la verdad, estamos deseosos de seguir adelante y apoyar. Yo siempre he dicho que el que da mucho, recibe mucho también. Aprendamos Amén. ese principio. Amén. Si das mucho, vas a recibir mucho más. Mi madre es un ejemplo, mi padre es un ejemplo, mis amigos que son así, son un gran ejemplo. Gracias por ser parte de, de este equipo. Muy bien, una, una palabra más de alguien que quiera, al terminar esto, darnos este, su experiencia. Un minuto más para alguna persona que prenda su micrófono y quiere decirnos, en esto me ayudó esta noche. ¿Quién quiere hacerlo? No tenemos mucho tiempo para esperar, porque en este momento, para cada uno de ustedes les anuncio, tenemos una capacitación de Gerardo Rodríguez, y sería interesante que cada uno de nosotros pueda asistir a él. Es una capacitación de entrenamiento sobre la plataforma de proyecto de Novatec. Así que están invitados todos. De todos modos, esta noche les quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón. Hemos terminado la cuarta serie de conferencias y el tercer, la tercera presentación de Líderes de Impacto. Espero que cada uno de ustedes... Puedan llevar a la práctica y si necesita alguna orientación individual, pues acérquese a cada uno de nosotros, comuníquese y le ayudaremos para que pueda sacar adelante su proyecto. Allí en la mano derecha, ustedes tienen el, el link para que ustedes puedan participar del entrenamiento que tiene nuestro líder Gerardo Gutiérrez. Muy buenas noches para todos ustedes, un fuerte abrazo desde Perú y un gran saludo para todos aquellos que se dieron cita esta noche a pesar de su tiempo.